Os damos la, la bienvenida a esta serie de rutas para abordar el cambio digital en, en vuestros negocios. Bueno, la situación actual, sin duda, pues nos ha puesto todos un poquito al límite y sin duda ha puesto de manifiesto que la transformación digital es una necesidad para todas las empresas. Hemos visto en los medios de comunicación y en Internet, ¿no? Como muchas empresas han sido incluso capaces de darle una vuelta de tuerca a su negocio cómo han cambiado de rumbo, otras han encontrado nichos de mercado, otros nuevos modelos de negocio. Y bueno, es cierto que, que aunque esto nos abruma, eh, a veces necesitamos un poco de ayuda para abordar este proceso de transformación digital y sobre todo hacerlo poco a poco y muy orientado a las necesidades que tenemos, sobre todo los emprendedores y, la, y las pequeñas empresas. Y para eso hemos creado estas cuatro rutas formativas con estos webinars que celebraremos todos los miércoles a las 4 de la tarde y a los que os damos la bienvenida. Hoy es el primero que celebramos. Vamos a comenzar con esta primera ruta de transformación digital, sobre cómo abordarla a nuestra empresa, cómo hacer esa hoja de ruta, ir paso a paso, saber lo que de verdad nos viene bien a nuestro negocio y lo que a lo mejor a otro le puede ir genial, pero a nosotros no nos hace falta. Y yo creo que eso es un tema muy interesante. Eh, vamos a dar comienzo hoy día 1 de julio y seguiremos hasta el 15 de julio con esta ruta. Después daremos paso a la ruta 2, donde vamos a poner al cliente en el centro de nuestro negocio. Es algo que, que hemos aprendido en estos tiempos, donde el cliente manda y, y bueno, pues donde al final tenemos que contactar con él. Existen nuevas fórmulas, existen muchas posibilidades que además nos ayudan muchísimo a orientar nuestros productos y nuestros servicios. ¿no? Esa ruta tendrá lugar del 16 de septiembre al 21 de octubre y espero que, bueno, que, que os inscribáis también, si os parece interesante. Después daríamos paso a la ruta 3, donde vamos a hablar más de la infraestructura, de qué nos hace falta para poner en marcha todo esto de la transformación digital, que será del 28 de octubre al 11 de noviembre. Y para finalizar, pues con la ruta 4, ya entraremos más en la parte de operativa y la parte de gestión interna, incluso hablaremos de productividad. Y bueno, esta ruta será a partir del 18 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Y, por supuesto, estáis todos invitados. Y, como hemos dicho, pues esta la transformación digital no es fácil y queremos que con estos webinars que van a impartir expertos en transformación digital os sintéis acompañados, eh, voy a dar paso a Francisco Cousinou, que es el responsable de los servicios a emprendedores de Andalucía Emprende, porque esta iniciativa conjunta de la Consejería de Economía y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía lo que pretende es ofreceros esta serie de rutas formativas con webinar pero, además, os vamos a ofrecer una tutorización personalizada ...que ahora Francisco va a pasar a, a explicar. Adelante, Francisco, gracias. Muchas gracias, Olga. Bueno, pues desde Andalucía Emprende... Eh, ...nos hemos unido a la Consejería de Economía, precisamente eh, para apoyar... ...la digitalización de las empresas. Eh, Andalucía Emprende, precisamente... ...se dedica a eso, a, a todo lo que tiene que ver con emprendimiento... ...y con, con apoyar a las empresas, y creemos que en estos tiempos, más que nunca... Eh, ...se hace imprescindible la, la parte de la digitalización, que ya no es una ventaja competitiva... Eh, sino que realmente es una barrera de entrada a, a cualquier mercado. Ya cualquiera que no esté en esta era digitalizada entendemos que, que será una barrera de entrada para poder acceder a un mercado. Bueno, eh, lo que hemos decidido, hemos puesto en marcha un sistema de tutorización para que eh, una vez que eh, termine la ruta un técnico eh, especialista pueda realmente hacer un acompañamiento para la implantación eh, de esa temática concreta que ha dicho Olga en cada una de, de las rutas. Con lo cual, una vez que termine la, la ruta, eh, podréis eh, hacer ese acompañamiento con un técnico especializado. Eh, lo vamos a hacer a través de, de, la, de la página web de, de Somos Emprende Network, eh, es, es. ahora por el chat os pasaré el, el enlace. Una vez que os registréis, eh, os mandaré el enlace a, a la página concreta de la solicitud, rellenáis un cuestionario, nos lo, nos lo enviáis y nosotros pues, lo iremos recibiendo. Eh, nosotros hemos eh, determinado, precisamente por mantener la calidad de, del servicio, eh, que vamos a hacer 50 empresas a las que vamos a tutorizar, con lo cual eh, las 50 primeras solicitudes serán las primeras que, eh, que reciban esa tutoría de las empresas que hagan todo el itinerario de la ruta. La idea es que hagan eh, tutorizar a 50 empresas en todo el recorrido de las cuatro rutas pero si eh, alguna empresa no pasa de una ruta a otra, será sustituida por el siguiente en la solicitud. Con lo cual, siempre en todas las rutas mantendremos eh, 50 empresas y haremos un seguimiento eh, una vez terminadas la, las cuatro rutas. Con lo cual, ahora os paso lo, los enlaces en, en el canal de, de YouTube para que primero os registréis en Somos Emprende Network, después podáis solicitar eh, lo que es la, el formulario, acceso al formulario, y una vez que entréis, nosotros ya, os pondremos en contacto con ese técnico especializado que una vez termine cada ruta, podrá seguir con vosotros la implantación de, de este recorrido. Muchas gracias. Esperemos que sea de gran utilidad el curso y las rutas. Pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que, bueno, el servicio que ponemos en marcha es para ayudaros en este proceso de, de transformación digital. Y, bueno, como bien ha comentado, no solo tendremos a los expertos, Sino que también eh, bueno, pues podremos contar con este servicio de tutorización, que, como bien ha dicho Francisco, va a ser para las 50 primeras empresas que se, que se inscriban y lo, y lo soliciten. Por eso os animo a que cuando terminéis la ruta os vamos a poner, por, como ha dicho mi compañero, vamos a poner aquí por el chat el enlace para que os podáis inscribir. Y consideramos que, bueno, que puede ser interesante, sobre todo, que no hagáis este proceso de transformación digital solos, que lo hagáis acompañados. Y yo no le quiero robar más tiempo a, a María, que es la experta en el tema y con quien vamos a pasar seguro una buena tarde y vamos a aprender muchísimo. Ahora voy a dar paso a María Santana Ramos. Ella es experta en desarrollo empresarial y negocio digital. Y bueno, lleva 10 años, tiene más de 10 años de experiencia en consultoría para la resiliencia de, de pequeñas empresas y de emprendedores, ¿no? porque consideramos que es eh, bastante... Pero bastante importante ¿no? acercarnos realmente a la realidad que vivís, a vuestras necesidades y que realmente este proceso de transformación digital esté muy bien orientado a lo que de verdad necesitáis. ¿no? Eh, es, algo, es algo, yo creo, que, que, bueno, que María se ha esforzado mucho en que la presentación sea, sea de vuestro agrado, que sea orientada a vuestras necesidades y como ya hemos comentado, bueno, contáis después un poco con el asesoramiento de, de Andalucía Emprende, que seguro que os va a ayudar a, a culminar este proceso de transformación con mucho éxito. Pues María, adelante y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación y realmente pues espero que sí, que este curso pues os sea de interés a todos y es cierto que siempre desde el inicio de mi carrera se habrá He intentado siempre que todos mis conocimientos vayan centrados en la pequeña empresa, en la pyme, en la micropyme. Porque bueno, grandes Coca-Colas, grandes empresas, ¿no? Siempre utilizan palabras muy grandes y cosas muy grandes. Y desde el comienzo yo veía que, que luego, bueno, los que estamos un poquito más abajo necesitamos un entorno que podamos entender, que podamos aplicar lejos de esas grandes macroeconomías, ¿no? Que a veces nos quedan así un poco lejos. Así que mi idea es esa transformación digital, esas dos palabras que suenan así un poco lejanas, eh, traerlas a la Tierra y que os sirva. Así que vamos a empezar. Bien. Un segundito. Espero que estéis viendo todos ya la pantalla. Eh, bien. Bien. Este webinar, si no lo veis, comentarlo por el chat y rápidamente lo ponemos a solución. Bien, este webinar es, comienza la transformación digital de tu negocio. Eh, efectivamente, como os acabo de contar, mi intención con este pequeño adelanto es que sepamos cómo implementar eso que suena así como tan difuso en nuestras empresas, sea cual sea nuestro negocio o cual sea nuestro sector, sin ningún tipo de problemas. Vale. Los objetivos que son generales para todo el proceso serían aprender a transformar digitalmente nuestra empresa, qué necesita nuestra empresa para lograr ese objetivo, así que a priori parece tan grande, qué herramientas, qué competencias y bueno, una de las cosas más importantes, todas esas ideas que podemos tener, cómo las llevamos a cabo, cuál es nuestra hoja de ruta para hacerlo posible. Vale. Este webinar lo hemos dividido en tres trocitos, eh, y el primero es entender cómo, eh, qué implica realmente la transformación digital, luego comprender re, eh, el verdadero significado de contar con una estrategia, no solo entender lo que es el término en sí, sino qué estrategias podemos seguir, y después, como los ejemplos es la forma más gráfica de entender, eh, hemos preparado varios casos para que nos sirvan de inspiración. Bien, eh, al final del tercer módulo abriremos un turno de preguntas más genéricos, pero de todas formas abriremos una pequeña pausa eh, cuando acabemos el módulo 1 y cuando acabemos el módulo 2, ¿de acuerdo? Para que tampoco se nos acumulen todos los, todas las preguntas del tirón, así que podéis elegir al final del módulo en concreto o bien eh, al final del todo, ¿de acuerdo? Vale, la transformación digital. La transformación digital es el siguiente paso lógico eh, que encontramos para nuestras empresas mm, en un entorno que está súper conectado. De hecho, cuando desarrollábamos este curso eh, nos dimos cuenta de cuánto había cambiado nuestro entorno, nuestra sociedad y la forma de dirigir a empresas en estos últimos cuatro meses que de repente... Un concepto que mmm, apenas en diciembre pues, todavía costaba verle, verle el futuro. De repente, todos le hemos visto cuál es la utilidad y le hemos visto la cercanía a los negocios de nuestro barrio, de nuestro entorno. Así que, bueno, un poquito sí que hemos avanzado en esta circunstancia y hemos visto que realmente esas adelantos tecnológicos, esa eh, forma de entender un poco el negocio más adelantado es realmente muy útil. En la actualidad, eh, lo, eso, lo que veíamos como objetivos a largo plazo, bueno, la tecnología, la implantación, vamos a ir comprando ordenadores, eh, ahora de repente nos hemos topado con que es una realidad que necesitamos aplicar a las empresas eh, ya. Luego, y más importante, el cliente, ese gran difuso difícil de conseguir cliente, ya está en el entorno digital. Si había algún rezagado, si había gente que no lo entendía, gente a lo mejor que por su edad y tal, eh, no estaba todavía en el momento digital, desde luego en estos últimos meses yo creo que nos hemos puesto todas las pilas y nuestro cliente, eso que siempre buscamos, pues ya lo tenemos con nosotros. Así que es el momento perfecto para todos los que emprendáis esta transformación eh, de comenzar, y de hacerlo bien y realmente de tener éxito con ello. Vale, comenzamos. Comenzamos la transformación digital de nuestro negocio. Punto número uno. ¿Qué entendemos por transformación digital? Eh, seguro seguro, habéis escuchado palabras como teletrabajo, implantación de la tecnología cloud, atención al cliente no presencial, automatización de procesos, decisiones basadas en datos, shop online, big data, el internet de las cosas de ese tipo de palabras que si no estamos sumergidos un poco en el entorno nos pueden sonar, sonar un poco raras, eh, realmente no conocemos su significado o no entendemos realmente bien a qué se refieren. En este caso, como os pongo, bajamos de la nube a la Tierra y os digo, la transformación digital se vive como una integración de las nuevas tecnologías, con todas las áreas de la empresa para mejorar la eficiencia, llegar mejor al cliente y generar nuevas oportunidades de negocio. Cuando hablamos de nuevas oportunidades de negocio, no solo hablamos de a lo mejor de abrir una nueva línea de negocio, sino de encontrar a esos nuevos clientes o mejorar eh, la relación con los que ya tenemos. ¿vale? Ese concepto es muy amplio, af afortunadamente. Objetivo. Optimizar los procesos, mejorar la competitividad y ofrecer un valor añadido a los clientes. El objetivo de la transformación digital no es otro que hacernos la vida un poco más fácil dentro de la empresa y también de llegar de una forma más eficiente y más sencilla a veces a nuestros clientes. Tiene esas dos vertientes que debemos de aprovechar. Vale. ¿Qué implica? transformación digital. Vamos a ir acotando esos términos que están tan altos y vamos a ir viendo por dónde nos llevan. La transformación digital implica sobre todo un cambio de mentalidad. Pasamos de la estructura de toda la vida a una estructura nueva. ¿Esto qué implica? Pues desde los directivos, cuando una empresa tiene directivos o tiene mandos intermedios, a los empleados, proveedores y, por supuesto, cualquier zona que tenga que ver con la atención al cliente. Es una apuesta de futuro. Una vez que hemos introducido todos estos cambios, eh, no es sencillamente los hemos introducido y ¡ah! ya, ya no tenemos nada más que hacer. Eh, no, es una apuesta de futuro, es un cambio que va añadiéndose a la empresa poco a poco, que va haciéndonos la vida más fácil, eh, que mejora nuestro día a día en todos esos procesos que vamos a optimizar, todo eso ayuda a que el día a día de la empresa pues, vaya mejor, funcione mejor, sea más productivo y con lo cual tengamos ganancias. ¿vale? Bien, saltar la barrera que separa la venta tradicional de la que no hace uso de la tecnología es complicado para el pequeño comercio porque el pequeño comercio está acostumbrado al trato del tú a tú con el cliente el cliente de toda la vida que entra dentro de nuestra tienda y nos pregunta nos conoce por nuestro nombre, eh, tiene una relación mucho más familiar y yo veo como muchas veces este pequeño comercio o el comercio más tradicional o empresas más tradicionales sienten que cuando ponemos la palabra digital sobre la mesa eh, van a perder ese sentido de ser que siempre han tenido. En este caso, realmente, cuando se les explica, es nada más lejos de la realidad. Lo que vamos a obtener es otro canal que va a sumar a ese tú a tú de la tienda. Eh, hoy en día, las redes sociales, los chats, el WhatsApp, el Facebook, lo único que hacen es añadir una zona más donde podemos tratar de tú a tú con nuestros clientes. Incluso, a veces, de una forma más personalizado, porque incluso son chats privados, con lo cual uno pues, dice las cosas más relajadamente y a lo mejor no estás en medio de una tienda que siempre se corta uno más a la hora de pedir o de preguntar. Así que, todos esos negocios que sienten que van a perder esa parte importante de su saber hacer, eh, si lo piensan realmente bien, lo que van es a ganar otro canal, otra forma de comunicarse de la misma manera prácticamente con sus clientes, con lo cual mantenemos los que vienen a nuestra tienda y ganamos a los que vienen de fuera. Vale, vamos a aclarar conceptos, porque en todo esto seguro que si alguno ha mirado por internet, ha decidido dar el paso y ha empezado a buscar información, hay un millón y medio de cosas, un millón y medio de blogs palabras, tecnicismos, así que vamos a ver en esta y en la siguiente un poquito qué es y qué no es transformación digital para que nos hagamos una idea de por el camino que tenemos que transitar, qué no es información digital, no es comprar solo ordenadores más potentes, no sirve de nada que yo compre un ordenador súper bueno y ya no hago nada más con él, o no sirve de nada que tenga un ordenador maravilloso si llego haciendo la facturación a mano no es almacenar datos en la nube. Muchas veces es, ah, no, no, yo es que tengo una nube, eh, tengo el Drive, tengo el OneDrive y lo tengo allí. Pero no, no hago nada con esa información, no la uso para nada. Es el mismo armario archivero que tenía antes, solo que la nube y ocupa menos espacio, pues es una ventaja. Pero no es realmente lo que, no es solo lo que queremos conseguir. En la transformación digital lo que queremos es la herramienta y el uso de la herramienta. No es solo montar un CRM, un RP, eso básicamente es programas de gestión interna o programas de gestión de clientes. Esas herramientas son maravillosas cuando se implementan porque agilizan mucho el trabajo, pero igual que nos pasa con el tema de la nube. Eh, no sirve de nada que tengamos un sistema de gestión de clientes si no le damos provecho, si no interactuamos con el resto de nuestros compañeros para hacer la labor del día a día mucho más ágil y también mucho más agradable. Y no es informatizar los procesos de la empresa solamente. Vamos enlazando conceptos, como veis. Un buen ordenador, genial. No es solo eso. Los datos a la nube, genial, pero hay que usarlos. Informatizar los procesos de la empresa, muy bien. Pero si al final tenemos un programa informático muy bueno, pero no hemos enseñado a nuestro cliente a recibir las facturas por mail, vamos a seguir generando la misma cantidad de tacos de papel y de caos. Así que, por eso, conjunto. Esa palabra la vais a escuchar un montón. ¿Qué más? No es solo marketing digital sin objetivos. Cuando uno habla de transformación digital, me voy a abrir un perfil en las redes sociales, me voy a abrir una página web... ¡wow, Tremendo. Sí, pero no. No es solo tener una red social, me abro el Facebook y lo dejo ahí muertico del asco hasta que un día me acuerdo que lo tengo, ¿vale? Lo las redes sociales son necesarias, son súper útiles, ahora lo vamos a ver, pero no nos podemos quedar solo ahí. No es solo una tienda online. De hecho, a veces, muchas veces, nos llegáis a obvias que dices, ah, es que me han recomendado una tienda online, pero yo es que en realidad la inversión, no sé... Eh, muchas veces, en no hace falta una tienda online. Otras veces sí, de acuerdo, pero cuando uno habla eso digital, tienda online, a veces no hace falta. Así que hay que pensar eso que hablábamos de objetivos, focalizar qué es lo que necesitamos, y realmente si la necesitamos, pues es una buena inversión, pero si no la necesitamos en este momento, no tenemos por qué hacer esa inversión. No hostigar a los clientes con banners. Esto es un clásico. Una vez que ya tengo todas mis super herramientas y lo tengo todo, voy a bombardear a mis pobres clientes con publicidad todo el día. Seguro que a ninguno os gusta ver un bloque de anuncios de más de media hora y todo el mundo terminamos cambiando de canal porque acabamos hasta arriba. La publicidad, los banners, cualquier tipo de publicidad debe hacerse con un poco de cabeza, con una estructura y con una estrategia para no saturar a nuestro cliente que diga, anda ya, yo no quiero recibir más. Y... No solo tener un perfil en la red social, pues eso, me hago el Facebook y ya no hago nada más. Oh, vale Siempre es bueno un solo perfil, un perfil que queramos hacer, pero si lo abrimos es para atenderlo. Así que tenemos que asumir que eso a nuestro día a día, pues suma una tarea más. En fin, básicamente entre este y el anterior lo que quiero comentaros es que eh, no es una guerra, de lo tradicional contra lo moderno, no es un muera lo viejo, viva lo nuevo. Es una combinación, es una simbiosis que hace que lo que teníamos bueno de antes lo conservemos y lo que tenemos bueno que podemos conseguir lo actualicemos y lo incorporemos a nuestra empresa. Perdón. ¿Qué es, esta vez sí, transformación digital? Es un conjunto de acciones destinadas a realizar un cambio permanente en la empresa. Suma, que es lo que comentábamos, no estamos restando, estamos sumando en la forma de hacer negocio y en la vida diaria. No solamente por tener un perfil de Instagram en el que yo subo fotos, ya estamos transformados digitalmente. Ese perfil, perdónate, hay que usarlo para algo. Perdón. ¿Qué conseguimos con la transformación digital? Mejoramos la eficiencia interna, mejores procesos internos, más tiempo para dedicarlo a otras cosas y menos sensación de, Dios mío, hoy he hecho 50 tareas, pero es que en realidad no me ha cundido el día. Mejora el trato con el cliente. Al facilitarle la vida al cliente, muchas veces no tengo tiempo de ir a recoger una factura a una empresa. Pero si esa empresa me lo manda a mí por correo o el tema de las devoluciones, una empresa de mensajería y me facilita todos esos puntos, yo estoy mejorando el trato con el cliente y yo como cliente voy a verlo de forma positiva. Mejoramos la competitividad. Obviamente, si damos mejor servicio que los demás, nos colocamos por encima en la escala. Así que eso es un punto muy a favor. Atraemos nuevas fuentes de ingresos. Esto que parece así un poco una tontería Pensadlo, eh, la persona que va siempre a la tienda o la persona que acude siempre a la asesoría, al despacho, donde sea, esa persona va a seguir siguiendo esa ruta, pero aquellos que no van porque no tienen tiempo, porque lo del trato cara a cara les da corte, eh, porque le pilla lejos, todas esas personas que quedan fuera de nuestro rango al incorporar, Sistemas digitales, lo mismo las estamos atrayendo. Yo a lo mejor no tengo tiempo de pasarme por la tienda, pero sí de entrar en el chat de Facebook, preguntar, contratar un servicio, llamar por teléfono y recibir mi paquete en casa. De eso sí tengo tiempo. Todos esos clientes que están ahí fuera, que no vienen por distintas razones, puede, pueden ser nuestros de, gracias a esas pequeñas cosas que vamos añadiendo del mundo digital que decíamos, facilitar la vida no solo a nosotros, sino a nuestros clientes. Más cosas. Ayudar a conocer al cliente mediante la gestión eficaz de datos. ¿Qué significa esto? Eh, seguro que habéis escuchado lo del Internet de las cosas, el Big Data, lo veremos un poco en profundidad más adelante, pero la gestión eficaz de datos. Si yo, por ejemplo, tengo eh, una tienda online y veo que hay muchos carritos abandonados y puedo preguntar a mis clientes de forma online o de forma directa cuando vienen a mi tienda, ¿qué es lo que pasa? Porque a lo mejor es una tontería técnica que se puede solucionar o a lo mejor es que encuentran el proceso difícil, ¿vale? Eso es gestión eficaz de datos. ¿Qué más cosas tienen datos? Cualquier red social, si tenemos una página web con estadísticas, esas estadísticas nos aportan una valiosísima información y nos puede ayudar a, por ejemplo, mejorar estos procesos de compra. A lo mejor la gente se pierde en un determinado zona de la página web y vemos que no llegan al formulario de contacto, entonces podemos recurrir a esas estadísticas para saber por qué o bien nosotros pensamos que a nuestra página web y a nuestra tienda y a nuestro producto acude gente, imaginemos, de solamente de la provincia de Málaga, yo qué sé. Pero Viendo las estadísticas, de repente nos encontramos que aquí hay una gran población eh, de la zona limítrofe mmm, de Córdoba que también entra. Y es porque a lo mejor en esa zona no se ofrece el servicio que nosotros los estamos dando y estamos recibiendo a esa gente de Córdoba. Pues al conocerlo podemos hacer campañas específicas para ellos o mensajes específicos para ellos para que se sientan queridos y sigan entrando en nuestra tienda. Para eso sirve la gestión de datos. Y luego, aumentar la capacidad de respuesta en tu mundo constante evolución. Esto no lo para nadie. A todos nos da pereza aprender nuevas cosas, eh, meternos en nuevas cosas, ah, esto es nuevo, han cambiado la configuración, es un rollo. Pero una vez que hemos entrado en la dinámica del proceso del cambio, una vez que hemos asimilado que el mundo cambia y que no podemos detenerlo, todo se hace como más llevadero. De repente, al soltar esa, residenz, esa resistencia, la soltamos... Uff, la dejamos ir, nos liberamos un poco y entendemos mejor todo este flujo de información constante y la gestionamos mucho mejor. Parece una tontería, queda aquí un poco de psicólogo, pero es cierto. Una vez que somos capaces de dar respuesta a ese cambio constante, la primera vez nos resultará difícil, la segunda menos, la tercera menos, y una vez que estamos en ese flujo de trabajo, lo veremos como una cosa natural en nuestro día a día así que encontraremos menos problemas y nos dolerá menos el cambio Ahí. reflexionamos paramos un segundo ¿qué implica todo esto? ¿qué implica esfuerzo e inversión? sí ¿merece la pena? absolutamente, sin lugar a dudas por eso desde muchos, muchos sitios, los que trabajamos en, en este tema de asesorías eh, la junta Muchas eh, organizaciones insisten en el tema de digitalización, transformación y es que es muy útil. Una vez que hemos pasado esa barrera de resistencia, encontramos con que realmente merece la pena y que realmente pues sí, nos hace la vida más fácil. En la actualidad tenemos un ejemplo clarísimo en estos meses pasados de aquellas empresas que habían implementado ya esa transformación digital eh, que ya tenían los procesos en marcha, que habían instalado eh, zonas de teletrabajo, pequeños días, eh, bueno, pequeñas pruebas que habían ido haciendo, que ya gestionaban a sus clientes a través de plataformas digitales, WhatsApp, email, email marketing, eh, todas esas empresas de repente, cuando nos hemos visto envueltos es todo en este follón, eh, han sabido o han podido eh, continuar con su labor diaria de una forma muchísimo más ágil, muchísimo más eficaz y sin tanto trastorno en el día a día. Y muchas empresas que de repente han descubierto que con cosas tan sencillas, por ejemplo, los restaurantes, cosas tan sencillas como implementar el servicio de, para llevar, han visto que en vez de cerrar el negocio podían continuar abiertos. E eh, incluso algunas han encontrado un filón de negocio que no creían posible. Eh, seguro que estáis hartos de ver noticias, de leer noticias de el restaurante tal ha aumentado sus ventas, la empresa tal, ahora hace mucho más pedidos online desde que ha implementado la tienda. Pues todo eso es transformación digital. Pues toda esa gente que ya yo estaba haciendo ha visto como de repente les ha funcionado. La gente que estaba un poco a medio camino lo han acelerado y los que aún estáis por dar el paso es el momento perfecto. Porque como decíamos al principio... Eh, la sociedad, el mundo, el cliente, ya está en ese camino. Nos hemos visto un poco forzados, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Así que, aprovecharlo. Como os comento en la diapositiva, hay gente que ha entrado en la transformación digital ahora y de repente han descubierto que sus clientes ya estaban allí, que no han tenido que buscar nuevos sin inventar nada nuevo. Realmente, a lo mejor han abierto un perfil de Facebook y han descubierto que sus clientes ya estaban ahí esperándolos y ha sido genial. Otros factores, el acceso al móvil. En los últimos años todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene wifi. Eso hace unos años, pues es verdad que era un hándicap en el tema porque, bueno, ganamos una cosa, perdías otra. Pero hoy en día el acceso al móvil, que es prácticamente universal, nos favorece. Luego todas las aplicaciones que son gratuitas. Es verdad que antiguamente la transformación digital exigía una inversión económica importante y además no accedías a tanta gente porque no todo el mundo tenía esas tecnologías, pero hoy en día, apuntando móvil con aplicaciones gratuitas, tenemos lo mejor. Y finalmente se ha producido un abaratamiento de los costes de envío y de logística. Antes es verdad que implementar un servicio de envío era más caro, sumaba mucha cantidad al precio final del producto, sobre todo si eran productos de coste bajo, pero lo dicho, como nos hemos tenido que poner todas las pilas, de repente, el tema de bueno la gestión de envíos, de logística, al cliente ya no le parece raro pedir un paquete y que lo, se lo envíen a casa o que se lo envíen a un bloque de Amazon o a una tienda de su barrio. De repente, todos hemos entrado en esa dinámica y como ya la hemos hecho nuestra, pues como empresas, tenemos casi la obligación de aprovecharlo. El cliente digital. ¿Dónde está nuestro cliente digital? ¿Quién es? Pues es el mismo de antes. Hoy en día es hasta la señora mayor que, que acude todos los días a nuestra pequeña tienda, esa misma señora, ya te digo WhatsApp. Entonces, ¿por qué no facilitarle la vida? ¿Por qué no mandarle las cosas que le hacen falta? ¿Tener una relación más cercana con ella? Entonces, ¿dónde está nuestro cliente? En el mismo sitio. ¿Qué significa? Que vamos a tener la misma relación que antes. Lo que comentábamos de esa sensación de pérdida del cliente tradicional no es cierta. Eh, vamos a tener la misma relación, la única diferencia es que no vamos a estar a un metro y medio de distancia, vamos a estar un poco más lejos, pero con la misma cercanía o la misma calidez que podemos pro proporcionar al cliente cuando estamos en, en nuestro establecimiento. Eh, los negocios tradicionales, como decimos eso, piensan en esa diferencia, pero si yo tengo un cliente y es un cliente mío toda la vida, ¿qué diferencia hay para mí y para el cliente que venga a mi tienda a hacerme un pedido o que me haga el pedido por WhatsApp? seguramente que el cliente estará mucho más agradecido porque no tendrá que bajar a la tienda a hacer el pedido. CRM y ERP eh, son las siglas eh, que corresponderían a programa de gestión eh, interno, digamos, y programa de gestión de clientes. De acuerdo, por ejemplo, el programa de gestión interno serían aquellos de facturación, los que nos ayudan con la contabilidad el tema de los horarios y un programa de gestión de clientes, por ejemplo. Eh, las inmobiliarias lo suelen usar mucho son programas que nos ayudan a gestionar las citas eh, la cantidad de información que tenemos de los clientes por ejemplo imaginaos que en una inmobiliaria trabaja en tres personas pues para que no se pisen los mismos clientes o si ese cliente ya ha estado de alta tener la información una sola vez y no tener la información por triplicado para evitar confusiones de citas pues para eso digamos sirve cada programa cuál es mejor pues depende mucho del tipo de negocio que vosotros tengáis. En general, cuando hay más de una persona trabajando con trato al cliente y hay mucho trato al cliente, eh, los sistemas de gestión de clientes suelen ser bastante, bastante útiles. Los hay que tienen eh, zonas que son gratuitas y que la verdad es que están bastante bien. Y hay algunos bastante interesantes que tienen partes gratuitas que se pueden usar con bastante agilidad. Me alegro de que os estáis uniendo. Ya os he comentado a vuestros compañeros que mientras los demás se unen, respondemos preguntas, dudas que os hayan surgido, adelantamos un pelín el turno de preguntas por si tenéis alguna duda o curiosidad. ¿vale? Estamos en directo. Perfecto, me indican que ya podemos seguir, así que allá vamos. Cualquier otra cosa, si nos volvemos a colgar, vosotros decíslo por el chat, que os vemos, ¿de acuerdo? Vale, nos habíamos quedado en las características del cliente digital. Eh, es aquel, eh, ¿Qué es el cliente digital? Momento de definición. Es aquel... Eh, que una parte o toda de su proceso de compra lo realiza online. Ahora es verdad que la mayor parte del proceso, si el producto está online, tendemos a completar la, el ciclo entero. Pero, ¿quién no ha buscado referencias de un producto, eh, opiniones, ha mirado en las redes sociales a ver si le convencía, o se ha leído todas y cada una de las opiniones de Amazon? ¿De acuerdo? Pues eso es parte de lo que definimos como cliente digital. Uf. Interactúa con el mundo online y offline, es decir, yo miro en internet, veo qué producto me gusta, las características, lo comparo con otro y luego muchas veces eh, voy a la tienda a verlo in situ y a que el proveedor me explique mejor o ver si, por ejemplo, el tamaño es el que yo tenía en la cabeza, si tengo oportunidad de verlo físicamente. Eh, muchos clientes, aparte de realizar toda la gestión previa online, eh, les gusta eh, ir a verlo físicamente, incluso aunque después se lo compren online. Opiniones de expertos, lo dicho, quien no se ha leído todas las opiniones del experto, de todas las opiniones de Amazon, todas las opiniones de las redes sociales, de los grupos. Para eso está internet, para poder investigar. ¿Qué más? Razones para digital: ahorrar tiempo, es decir. Si yo tengo que ir tienda por tienda, como cliente, tengo que ir tienda por tienda, preguntando, mirando características, pierdo mucho tiempo. Eh, la ventaja para el cliente de lo digital y de ofrecer toda esa información de forma digital es que ahorramos muchísimo tiempo. Yo sentada en mi silla o con mi teléfono en mi sofá, puedo hacer un montón de comparativas de un producto que estoy buscando sin tener que moverme. Eso me facilita la vida y me alegra cuando después voy al establecimiento a comprarlo. También buscamos el contacto con la empresa. Y como comentábamos antes, no nos hace falta trasladarnos físicamente al sitio, porque imaginad que la empresa con la que yo quiero contactar eh, está en lo, un barrio que está en la otra punta de mi ciudad. Pues a lo mejor gasto 20 minutos un parking y me lo puedo ahorrar sencillamente entrando en su página web y viendo si tiene chat o entrando en una red social y mirando a ver si tiene abiertas las comunicaciones internas y escribiendo un mensaje o un mail, una cosa tan básica como un mail, ¿de acuerdo? Y comparte sus experiencias, el T-Advisor. ¿Quién no ha ido a un restaurante y antes de entrar en el restaurante ha cotilleado en el T-Advisor cuántas estrellitas tiene y de qué se queja la gente? Hoy en día la, eh, la opinión del consumidor es súper importante porque es así como nos comunicamos antes le preguntábamos la referencia a nuestro vecino, a nuestro amigo y hoy en día le preguntamos a nuestro vecino, a nuestro amigo y a nuestro familiar y también buscamos opiniones de otras personas que compartan con nosotros cómo les ha ido en ese sitio o cómo les ha ido con el producto o lo típico de pues yo hubiera pedido una talla más. Oye, pues es una información valiosa porque así yo puedo pedir ese producto en esa talla más, no confundirme y tener que devolverlo. Es decir, compartir las experiencias eh, dejar que los clientes opinen sobre nuestro producto no siempre es el mal encarnado, ¿de acuerdo? A veces sí, pero en general no suele ser el mal, suele de hecho apoyar cuando trabajamos un buen producto y trabajamos un buen servicio, suele apoyar más al, al director de la PYME, a la PYME en sí, que a los usuarios. Más cositas. Estadísticas métricas. Un segundo, voy a una cosa, ¿vale? Estadísticas y métricas. Eh, una de las grandes aportaciones de la transformación digital es tener a mano a nuestra disposición un montón de métricas. ¿Os ha vuelto a quedar pillado. ¿Me podéis confirmar alguno más aparte de Zapping Week? Vale, seguimos, por si acaso. Vale, vale, me alegro. Genial, seguimos, seguimos. Eh, métricas estadísticas, ¿por qué os he puesto las dos palabras? Eh, porque en realidad es lo mismo, lo único que pasa es que depende de dónde busquéis la información vais a ver una palabra o la otra. Normalmente hablamos de la palabra estadística eh, cuando viene del entorno de la... Uy, lo debe más de la economía, ¿vale? del mundo empresarial, entonces hablamos más de estadística. Y la parte del marketing digital suele hablar más de métricas, pero al fin y al cabo es el mismo término o por lo menos nosotros en este contexto lo vamos a usar de forma similar, ¿de acuerdo? Pero os dejo los dos. Vale. Os dejo los dos para que sepáis que podéis encontrar indistintamente con ambos términos. ¿Qué nos permiten las estadísticas? ¿Qué nos aportan conocer mejor al cliente? Como comentábamos antes, si tenemos una estadística en otra página web, por ejemplo, podemos ver de dónde vienen, eh, desde dónde han entrado, eh, dónde se pierden al navegar por nuestra página web, que eso es importante, qué más cosas, eh, qué edad tienen, qué perfil socioeconómico tienen, un montón de datos que bien aplicados y bien pensados luego después en nuestra estrategia digital nos van a hacer súper, súper útiles. ¿Cuáles son sus gustos? Eh, por ejemplo, de repente tenemos cinco o seis servicios en nuestra página web o puestos en nuestra red social y de pronto vemos que hay un pico de visitas en un servicio en concreto. ¿De acuerdo? Pues nos está indicando la estadística que a lo mejor tenemos un grupo de clientes que se está interesando por algún motivo en ese punto en concreto. ¿Qué debemos hacer? Aprovecharlo. Si tenemos un montón de gente interesada en un servicio en concreto, darle caña a ese servicio, publicitarlo más, a lo mejor ampliarlo, poner ofertas, ¿de acuerdo? Eso ya depende un poco de qué, de qué servicio estamos hablando. Descubrir y corregir fallos. A lo mejor mmm, tenemos un montón de gente que entra en nuestra página y vemos que hay gente que rellena el formulario, pero no nos llegan esos formularios. O de repente entramos en Static y vemos que hay un montón de páginas de error. Pues nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero las estadísticas nos están chivando, ¿de acuerdo? Que hay esos pequeños puntos que podemos corregir. O a lo mejor, por ejemplo, yo quiero eh, dirigirme a un sector porque he sacado un producto nuevo y quiero dirigirme a un sector un poquito diferente, pues esas estadísticas me van a ayudar a saber si lo estoy haciendo bien y si no lo estoy haciendo bien, ¿qué corregir? Muchas veces es algo tan tonto como la hora de la publicación en las redes sociales. O sea, que tampoco bueno, hay que ponerse místico. Una, una buena hora de la publicación en un buen día, solucionado. Para todo eso sirven las estadísticas. ¿Dónde podemos ver esos datos? En los perfiles de las redes sociales. Cuando tenemos un perfil de empresa en las redes sociales, se nos ofrecen estadísticas. El web analytics, si tenemos una página web y, por ejemplo, le hemos puesto web analytics, hay más formas de ver esas estadísticas, pues recibiremos un montón de datos. Eh, Google Ads, para aquellos que quieran mirar el tema de Google, que antes se llamaba Google AdWords, de la publicidad de Google, que nos da un montón de métricas también cuando hacemos publicidad, o incluso para buscar y eh, simular campañas en privado. Procesos de compra online, eh, las tiendas de compra online muchas veces podemos instalarle módulos de estadística, que por ejemplo nos ayudan con el tema de los carritos vacíos, eh, productos que se quedan sin stock... Mmm, fallos en la pasarela de pago, todo ese tipo de cositas que nos chivan que podemos mejorar o que podemos ofrecer. Y luego pues programas de facturación y clientes. A lo mejor es tan sencillo como en mi programa de facturación, tengo un campo que es sector. Y he visto de repente que en un sector determinado, o sea que mis clientes han aumentado en un sector determinado. Puedo investigar el motivo, puedo ofrecer a ese sector una serie de descuentos súper específicos que hagan que ese cliente se sienta mi madre querido, para todo eso sirve las estadísticas. Vamos a ver algunos ejemplos para que más o menos os hagáis una idea. Vale, esto es una estadística de Google Analytics, de acuerdo de una página web que está en activo, y la estadística, como veis, se hizo el otro día. ¿Qué cosas súper importantes solemos ver en esta estadística? Por ejemplo, un término que a veces lleva a confusión, y por eso lo he marcado, es sesiones. Sesiones es la marca Google Analytics de un visitante abierto en, nuestro, o sea, en el navegador, ha abierto nuestra página y ha estado durante al menos 30 minutos. Que es largo. ¿De acuerdo? Ese por ejemplo, ese parámetro lo puedes configurar porque no todas las páginas necesitan 30 minutos para ver la información. ¿Qué cosas vemos? Vemos los usuarios, usuarios nuevos, es decir, que entran por primera vez. Vemos la estadística, cómo sube, cómo baja... Eh, número de sesiones por usuarios, si tenemos usuarios requerentes, o son todos nuevos. Número de páginas que visitan, el, páginas por sesión, es decir, si pasean mucho por nuestra página o van directos a lo que están buscando. De acuerdo, uh, porcentaje media de sesión, lo que aguanta una persona en nuestra página, y el famoso porcentaje de rebote. Os lo he dejado porque es una cosa que le preocupa muchísimo a los clientes, de acuerdo, porque suele ser un valor muy alto pero es un valor muy alto que no es del todo exacto. Porque imaginaos, si un usuario visitante, Google Analytics nos lo marca como que la sesión tiene que durar 30 minutos, vale pero yo en realidad estoy mucho menos porque busco una información mucho más rápido y no me hace falta estar tanto tiempo. Ahí, si yo me salgo antes de los 30 minutos, voy a sumar porcentaje de rebote. No es que la sesión no haya sido válida, no es que el cliente no haya buscado lo que encuentra, es que el parámetro está así configurado. Por eso... En general, hay que revisar los parámetros de acuerdo para ver cómo están configurados. Y si de repente vemos un porcentaje de rebote, que lo normal es que esté en torno a lo que estáis viendo, tampoco nos pongamos nerviosos y decir, ¡ay, Dios mío, Dios mío, que se nos cae la web! ¿De acuerdo? Porcentaje de rebote, me paro a explicarlo porque es verdad que causa mucha controversia siempre y ese dato en concreto hay que tomarlo con moderación. Si nos encontramos con un porcentaje de rebote del 100%, algo está pasando. Pero quitando ese dato es un dato que hay que tomar con prudencia, ¿de acuerdo? Vale. Otra estadística, adquisición del tráfico, esta es de las más básicas y también de las más interesantes si vienen de redes sociales, por ejemplo yo he puesto el enlace a mi página en mi Facebook y además he compartido una página o una noticia de nuestro blog, ¿vale? Pues esos son los enlaces que me cuentan aquí eh, SEO orgánico es decir, búsquedas, donde yo he salido y he han pinchado y han llegado a nuestra página web o tráfico directo si yo he puesto mi enlace en un sitio y pinchan directamente sobre ese enlace es un tráfico directo vale por ejemplo hemos salido una noticia vale y está nuestro enlace pues eso es tráfico directo como veréis con las dos métricas más directas de google analytics ya sacamos un montón de datos Estas es Facebook, por ejemplo de acuerdo y vemos eh, en el periodo de tiempo, del 29 al 25 de junio, eh, el alcance de las seis últimas publicaciones, vemos si ha subido o ha bajado con respecto a la anterior, eh, cuántas interacciones tiene la publicación y luego un poquito más abajo podéis ver por publicación. Por ejemplo, el primero tiene un alcance de 303 y 33 interacciones. ¿Esto qué significa? No significa directamente que 303 personas... Hayan entrado en nuestra publicación a verla. Significa que estadísticamente, ¿vale? En plan amplio, la publicación ha podido llegar hasta 303 personas. Y interacciones puede ser cualquier cosa que nosotros hagamos con, con la publicación. Eh, la hemos abierto para verla en grande, hemos pinchado en me gusta, hemos escrito un comentario, la hemos compartido en nuestro muro, de acuerdo, a interacciones, cualquier cosa que nosotros hagamos como usuario con esa publicación es un dato súper interesante y súper difícil de conseguir que la gente pase solo de mirar a interactuar con nuestra publicación eso que lo consigue es un éxito vale, resumiendo esta primera parte los que tengan preguntas que vayan pensando a ver, tenemos una pregunta por aquí ¿Qué visitan en la web vale, Tapping Way como decía eh, ¿Cómo saber lo que visitan en nuestra página web? Lo amplío ahora, pero básicamente las, hay varias herramientas. La más famosa y normalmente la más fácil de implementar es Google Analytics, ¿de acuerdo? Que son las estadísticas que hemos estado viendo las dos primeras y después las de Facebook. Pero hay más empresas que ofrecen estadísticas, ¿de acuerdo? Un resumen. Podemos sintetizar el proceso de transformación digital que hemos visto hasta ahora en el cuadro que tenemos delante. ¿Vale? ¿Qué es visión? Tenemos que estar preparados para este cambio y visualizarlo para poder llevarlo a cabo. Este cambio que conlleva, conlleva personas y procesos y en este caso personas nos referimos a aquellas personas que trabajan con nosotros, que son nuestros proveedores. de acuerdo. Eh, esas personas van a tener que entrar también en el proceso digital, es una transformación en conjunto no vale con que uno esté súper motivado y los demás no. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de personas, visión. Hay que pensar qué queremos hacer en el futuro o cercano. Personas, cuántas personas van a estar implicados y qué va a suponer para ellos esa transformación que hay que tener en cuenta la gente, porque al fin y al cabo trabajamos con ellas. Procesos. ¿Qué procesos voy a tener que modificar o qué procesos voy a tener que poner en marcha para lograr nuestro objetivo? Clientes. Como decíamos, si bien ya han entrado en este proceso digital, para ni perderlos ni dejarlos por el camino, hay que ver dónde están, por lo menos en este instante, mimar a los que ya tenemos y conseguir a los nuevos. Y estadísticas. Las estadísticas son las que nos va a chivar, una vez que empecemos nuestro Proceso de digitalización, las estadísticas que podemos encontrar, son las que nos van a archivar en general qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. No es que nos vayan a poner un cartelito en plan de genial, está estudia perfecto. Vamos a tener que aprender un pelín de, de lectura de estadística, pero que de verdad que no es nada, que una vez que se le coge el sistema y sabes lo que significa cada cosa, no tiene mayor complejidad que echarle un vistazo y ver, ah, pues va por aquí, ah, pues va por allá, pues la campaña que hemos hecho está funcionando, ah, pues no está ahí, no está funcionando, y tenemos que darle más vueltas a la cosa para que salga bien, ¿de acuerdo? Vale. Lo he dicho. ¿Preguntas? Minisegundo de parada, por si queréis aclaración de algún concepto de este primer bloque o nos metemos con el segundo y mientras lo hago Ok. Vosotros pues pensáis las preguntas, que después, cuando se corta la comunicación, es como, anda, ¡Oh, no he preguntado. Vosotros pues apuntadlas, que luego os quedáis con las ganas. Vale. Segundo bloque. Comprende el verdadero significado de contar con una estrategia digital en una pyme. Hasta ahora, en el primer bloque, lo que hemos visto es aclaración de unos cuantos conceptos, ¿vale? Para que por lo menos no nos suele todo raro. Por lo menos espero que algunos conceptos os estén un poco más claros o veáis un poquillo más la luz al final del túnel y, y vayamos asentando cosas. Vale. ¿Qué es una estrategia digital? Combinar los conocimientos y las oportunidades digitales para potenciar esas oportunidades online y offline. Como veis, no nos olvidamos en ningún momento de la parte offline, es decir, de la parte física de nuestra tienda, de nuestro negocio, ese tú a tú siempre hoy en día es la combinación de ambas cosas incluso muchas veces aquellas empresas que solamente tienen presencia digital de acuerdo suelen tener un pequeño despacho o una forma de reunirse vale para dar esa cercanía y no perderla que es una estrategia digital la estrategia digital es estar dispuestos a hacer, a hacer cambios y adaptar procesos como veíamos antes transformación, la misma palabra ya no lo está diciendo, tenemos que meter en nuestra mente y en nuestra cabeza que es necesario, que es útil y que es bueno para nuestras empresas. Vale, fases de la estrategia, análisis de la situación, aquí es un poco trabajo. Fases, análisis de la situación propia del entorno general y digital, si no tenemos entorno digital, pues en nuestra cabeza marcaremos como un cero. Análisis de la empresa y del producto, ¿de acuerdo? ¿Qué productos tenemos? ¿Qué es nuestra empresa? ¿A qué se dedica. Es decir, lo que vamos a ver en esta diapositiva y en la siguiente es una lista de cosas que podéis empezar a pensar cuando vayáis a transformar vuestra empresa. Es decir, los primeros puntos básicos que os van a ayudar a centraros y a no tener esa sensación de todo me vuela y no sé nada en concreto, bueno, pues esta pequeña lista os puede ayudar a iniciar ese proceso. Análisis de la situación propia. Dos. Análisis del entorno y nuestra situación en él. ¿Qué viene a ser? ¿Dónde estamos nosotros y dónde está nuestra competencia? ¿De acuerdo? Porque si nuestra competencia está haciendo algo muy chulo, pues tenemos que estar pendientes para que no nos quiten cuota de mercado. Definir objetivos ideales a corto, medio y largo plazo. Esta es la lista de los Reyes Magos. ¿Yo qué quiero? A mí me gustaría esto para mañana, esto para pasado y esto para el año que viene. Esa lista es más importante de lo que parezca, aunque parece una tontería, eh, porque eh, nos ayuda a visualizar dónde queremos llegar. ¿de acuerdo? Y es importante porque el dónde nos queremos llevar nos va a dar también parte del camino. Más cosas. Eh, presupuestos y tiempo disponible para la realización de los mismos. En contraposición con la anterior, mundo real. ¿Cuánto dinero tengo y cuánto tiempo tengo? Porque si me tengo que actualizar a la voz de ya y súper rápido, pues tendré que dejar procesos para más adelante. Si tengo más tiempo y un buen presupuesto, pues por hacer la transformación de una forma más pausada. Esto ya va a depender un poco pues, de los dos pun puntos primeros. ¿Cómo estamos y dónde vamos? Redefinir los objetivos dentro de una perspectiva realista y práctica. Bien. Primero hicimos la carta de las cosas que nos encantaba y que nos gustaría con toda nuestra alma conseguir para nuestra empresa. Y ahora tenemos que ver qué cosas realmente, una vez que las hemos pasado por el filtro del presupuesto y el tiempo, qué cosas podemos conseguir o creemos que podemos conseguir. Más. ¿Qué herramientas y procesos internos puedo aplicar? Como decíamos, no nos vale tener una red social para los clientes si nuestros empleados o las personas que están a nuestro cargo no saben usarla para hablar con los clientes. ¿Qué conseguimos con las herramientas? Agilización de los sistemas internos, mejora la burocracia, la burocracia tiende a crecer siempre y en cualquier proceso de transformación una de las formas claves y más agradables es bajar un poco los niveles de burocracia interna que tiene cada empresa. Porque a veces uno descubre al analizar los procesos que estaba haciendo pasos que no tienen ningún sentido. Programas de facturación, por ejemplo, para poder enviar facturas por mail. No nos sirve de nada tener un mail súper bonito, una web súper bonita, si como hemos dicho antes, el cliente tiene que enviar por una factura física o hay que enviarla por correo postal. Hoy en día se pueden enviar facturas por email tranquilamente sin ningún tipo de problema. Nuestro programa de facturación, por ejemplo, puede permitirnos ese envío. Imaginaos que tenemos remesas automáticas y en vez de tener que mandar un mail a cada cliente que tenemos con cada factura, si nuestro programa de gestión de facturación nos lo permite, pues automáticamente las remesas salen, sin que nosotros hayamos tenido que intervenir. Que hay que echar un vistazo siempre, sí, pero imagínate la cantidad de tiempo que estamos ahorrando. Por ejemplo, el datáfono también es un, una cosa de una herramienta del proceso digital bastante, bastante, bastante útil. Establecer un par de marketing digital para cumplir todos estos objetivos. En general, una vez que ya tenemos claro cómo vamos a transformar de forma interna nuestra empresa, viene la proyección hacia el exterior. Es decir, cómo vamos a conseguir mejor nuestra imagen, cómo vamos a conseguir nuevos clientes, cómo vamos a ampliar mercado. Ya dependerá de los objetivos que nos hayamos marcado. Para todo eso, tenemos la sección del plan de marketing digital. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde van? Si no es mi establecimiento, es decir. Ey, ¿por qué la gente no viene a mi tienda? ¿Dónde están? Es una pregunta muy sana. ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo me transformo digitalmente? Si he descubierto que a la gente le da pereza ir a mi negocio, pues digitalmente seguirán ahí. Así que podré buscarlos y podré volver a traer, no a lo mejor físicamente a mi tienda, pero sí a comprar mis servicios y mis productos. ¿Qué vale. ¿Qué cosas? Estrategia digital de ayer y de hoy. Podemos decir que el cliente siempre ha sido el gran impulsor de los cambios. En general, todo ser humano tiene resistencia al cambio, es natural. Pero como las modas cambian, los clientes cambian, pues nosotros dentro de las empresas tenemos que ir avanzando detrás de ellos un poco. Así que, ¿cómo nos renovamos? Pues un poco a consta de las renovaciones que va haciendo el cliente. Es decir, ¿y dónde está el cliente hoy? Unido al móvil. ¿Vale? El móvil no es nuestro enemigo, el móvil en realidad hoy en día es nuestro súper, súper aliado. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Que es Real, que es de una empresa de, de mi barrio y para que veáis cómo aplicar en un pequeño establecimiento todo esto que hemos visto de forma práctica. Que no es que esté imaginando que lo haya aplicado, sino que él lo ha hecho, ¿de acuerdo? Vale, aplicación súper práctica. Carnicería. El análisis de la situación. Estamos hablando de una carnicería que está en el barrio donde yo vivo, ¿de acuerdo? Y que comenzó este proceso de transformación digital ahora como dos, tres años. Y bueno, digamos que ha visto los resultados en estos últimos meses de forma súper patente. Eh, hizo un análisis de su situación. Básicamente, para yo resumirlo, como veis la diapositiva, pues es una carnicería tenía muchísimos años de experiencia, vale, pero tenía que renovar el establecimiento y la media de edad eh, quiere bajarla, porque sí es verdad que tiene cliente fiel de toda la vida, pero necesita meter clientes nuevos. No tiene ningún. empezó sin tener ninguna presencia online, ¿vale? Y tiene los productos que tiene el resto de las carnicerías del barrio, son buenos productos, pero sin ninguna novedad. Análisis del entorno. Las demás carnicerías de su, del barrio se enfrentan más o menos, pues como en general en todos los barrios, a los mismos problemas. Y tienen normalmente ninguna o muy poquita presencia online. Y luego ha descubierto que uno de sus competidores un poquito más cercano sí que acepta pedidos por teléfono. Estamos hablando de hace dos años. ¿De acuerdo? Así que básicamente su objetivo a corto, medio y largo plazo es generar ventas. Presupuesto y tiempo disponible, pues no tiene dinero. Así que eso os, os sonará. Así que lo de invertir en una agencia de marketing le va quedando un poco grande, ni hacer publicidad en ese momento es una opción. Como no es un problema urgente, es una necesidad que él ve que tiene y que necesita agilizar su empresa y llevarla un poquito hacia adelante, ¿de acuerdo? pero como no es urgente, pues no necesita contratar una agencia así rápido y ya. ¿Vale? Pero sabe que tiene que poner en marcha los cambios. Así que, repasando, siendo realista, ¿qué necesito? A corto plazo, ser más visible. A medio plazo, atraer más ventas y a largo plazo, ampliar el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué herramientas y procesos internos que veíamos, por ejemplo, el datáfono famoso? En vez de cobrar solamente o pedidos más pequeños solamente en metálico, pues incorporó el datáfono y aquello fue una maravilla. ¿Qué otras cosas implementó? Aparte de darle un cambiazo a todo lo que es el establecimiento, digamos, de nuevos. Eh, máquinas para la carne, de nuevas cortadoras, de nuevos expositores. Añade también un sistema de básculas que le permiten trabajar él y su, las dos personas que tiene empleadas de forma simultánea, distintas cuentas, cuentas para posterior. Me parece una tontería, pero al parecer ah, dentro de su sistema interno les ayuda un montón. ¿Vale? ¿Qué más? ¡Uy, la hora! Establecer el, el plan de marketing digital. Nos paramos un pelín porque aquí viene la parte jugosa. Las otras partes en realidad cuando uno las piensa son un poco como de cajón. Bien, ¿quiénes son sus clientes? Se pregunta. Y dice, pues personas, bueno, yo he puesto 26 años, básicamente podemos definirlo cualquier persona que tenga capacidad económica de decisión de compra para ir a la cuarnicería a comprar. ¿Dónde van si no es a mi tienda? ¿Por qué? pues vamos todos, pues lo normal, vamos a grandes superficies porque ya nos metemos en el supermercado grande, ya nos da perecita ir al, a la tienda pequeñita de, del barrio, aunque está al lado. Pues nos da pereza, porque ya lo compramos todo, que sabemos que la calidad es mejor, que nos gusta mucho, que tiene mucha variedad, Ah, pero da pereza. Vale, Ese es, digamos, su gran, su gran enemigo. ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo consigo...? que vuelvan de esa gran superficie que les resulta cómoda, ¿cómo consigo que vuelvan a mi carnicería? Pues eligió a través de las redes sociales, solamente con Facebook, ¿de acuerdo? Eligió una sola red social, que en este caso fue Facebook, abrió un perfil de empresa, ¿de acuerdo? Subí unas fotos muy bastante bañadas de su, de su carnicería y empezó a subir fotos de los productos que diariamente recibía y de los productos frescos que ellos mismos elaboran. ¿De acuerdo? Y ponían pues que conllevaba eh, y luego iban añadiendo que podían, se podían hacer pedidos, que podías reservar y eso, pues quieras que no, va abriendo boca. No es lo mismo la carne visualmente, no es la misma la carne que te cuentas empaquetada perfectamente en un centro comercial, que la sensación de frescura y de calidad que nos puede dar una pieza que acaba de llegar a la carnicería. ¿Qué más? Añada y reclame el Google My Business. Seguro que cuando habéis entrado buscando alguna empresa habéis visto en el lateral una ficha de Google. ¿vale? Eso muchas veces se las genera solo a Google, de acuerdo, con información que va automatizando y otras veces las podemos dar de alta. Siempre es bueno que nuestra empresa esté eh, figure en Google My Business. Basta con entrar y darla de alta o si nuestra ficha de nuestra empresa ya aparece, darle a donde pone reclamar y reclamarla para que verifiquen que somos nosotros y tener nosotros el control de los datos que aparecen, porque es una de las primeras cosas que todo el mundo mira. ¿Qué más cosas? Creó un WhatsApp, puso un teléfono WhatsApp donde, de empresa, de empresa por favor, que si no uno a uno se vuelve loco. Y por último, sencillamente, colocó un cartel en la carnicería que decía síguenos en Facebook para las novedades, Vale. <risa> ok, sin dinero. Bueno, cuando hablamos de sin dinero es la exageración. Evidentemente, él tuvo que invertir dinero en la compra de las máquinas y la transformación, digamos, de todo el bloque de las máquinas nuevas. En general, cuando los clientes, es verdad, eso no lo he explicado muy bien, en general, cuando los clientes dicen, no tengo dinero, lo que nos dicen es, no tengo dinero para el momento... Eh, marketing digital o para poner un programa de facturación potente para esas cosas es para las que no suele quedar dinero. Cuando hablamos de no tengo dinero es porque ya me he gastado todo ese dinero en lo básico, en este caso en una carnicería lo básico es los muebles y el entorno para que la carne esté perfectamente conservada y ya no me queda remanente para hacer nada más. de acuerdo En este caso los hemos explicado un poco eso, pero bueno, en este caso es, no es sin dinero, compro las máquinas, no le quedo dinero para poder hacer más cosas o esa famosa transformación digital, ¿de acuerdo? Cuando no hablamos de dinero, no es que no tengamos, es que a lo mejor tenemos poco. Perdón. Vale. Luego, pues, finalmente, fijaos en marketing digital lo que invirtió, es verdad que se dejó una pasta en máquinas, pero, en eh, marketing digital, ¿qué invertimos? Nada, el tiempo que tardó en hacer un perfil de Facebook, eh, en darle a crear una cuenta de WhatsApp del teléfono que ya tenía, es decir, instalar el WhatsApp en el teléfono. Y por último, y más maravilloso, sencillamente colocar un cartel de síguenos en Facebook para las novedades, haz tu pedido por WhatsApp, déjalo listo para pagar y recoger. Adivinad qué es lo que más éxito de todo ha tenido en estos últimos cuatro meses. Todos los que ya conocíamos la carnicería y nos gustaba ir, ya sabíamos que hacía pedido por WhatsApp, sencillamente tú le ponías quién eras, eh, qué querías, y él te indicaba una hora para ir a recogerlo. Pues ya todos conocíamos el sistema, él lo tenía y el resto de las carnicerías no lo habían implementado todavía porque había tiempo. Pues adivinad quién ha estado sin parar trabajando toda la cuarentena. ¿Por qué? Porque facilitó los medios a los clientes para ponerse en contacto, en vez de quedarse solamente en este momento tienda facilitó más canales de comunicación con sus clientes para que pudiéramos seguir haciéndole pedidos de forma muchísimo más rápida. No es lo mismo estar en la carnicería media hora esperando que sencillamente saber a qué hora tienes que bajar, llegar, ticar e irte con tu pedido a casa. Sí, efectivamente, Cristina, WhatsApp lo está petando esa... El gran descubrimiento de esta cuarentena ha sido el bendito WhatsApp, que al principio es un poco caos. Pero una vez que te acostumbras a llevarlo y todo el mundo se acostumbra, eso es una bendición. Para las empresas, la verdad es que ha sido una bendición. Vale, errores comunes que se suelen cometer. Vale, no hay bueno sin malo. ¿Qué le vamos a hacer? Punto uno, no hablar nativo. ¿A qué? Mmm, ¿WhatsApp personal o de empresa directamente? Hombre, si se puede el de empresa, sobre todo porque puedes eh, cribar las horas y el WhatsApp no está abierto constantemente. Que un WhatsApp a la una de la mañana no lo hace a nadie. Entonces, a ser posible, el WhatsApp de empresa. O si no, un número, un número de teléfono que esté dedicado en exclusiva a la empresa. Más que nada para poder separar nuestra vida personal de nuestra vida laboral. ¿vale? Porque si no, se junta un poco caos. Ahora vendrán con canal de pago. Ay. Bueno, puede que haga un canal de pago, pero seguramente también puede que salga otra aplicación que vuelva a ser gratuita. Por eso hablamos de que una vez que empiezas con la renovación y entras dentro de lo que es la transformación digital y asumes que todos los cambios son continuos, pues cuando deje de existir WhatsApp, o el WhatsApp sea de pago o no queramos asumir ese coste, seguramente en ese momento ya habrá aplicaciones que sean gratuitas que nos permitan el mismo servicio. Esperemos. Con un número solo no se puede diferenciar. El WhatsApp eh, en general suele ser el mismo teléfono, sí. O sea, tienes dos números, uno para una cosa y otro para la otra. Telegram también es una opción. En realidad hay un millón y medio de herramientas. Hablamos de WhatsApp porque es como el superventas de, de esta racha, ¿vale? Pero en realidad también nos valen los canales de Facebook, nos valen mail, nos valen formulario. Es verdad que el WhatsApp es como el más conocido. Pero bueno, Telegram también. Una opción perfectamente válida con muchas características que son muy buenas también por el tema, por ejemplo, de los grupos que tiene Telegram, que también tiene su... que es, por ejemplo, bastante, bastante bueno. Ah, que, que WhatsApp vendrá con una herramienta para hacer pagos. Segurísimo, segurísimo, segurísimo que lo implementan. Ya lo están implementando los bancos, que son los principales que siempre se, se retienen un poco, pues imaginaos el filón. <risas> Gracias eh, creo, que, eh, creo que sí, de todas formas eh, Cuando acabemos lo, lo pondrán ¿Vale? Como bizum, efectivamente como bizum, ¿Vale? No me detengo, continúo que si no lo acabamos eh, No hablar nativo ¿A qué nos referimos con lo de no hablar nativo? Pues, por ejemplo eh, Entramos en Instagram Y ponemos la misma frase que usaríamos en Facebook? Error No se habla igual en Facebook que en Instagram Igual que no se hable igual en Twitter que en Facebook. Con Hablar Nativo nos referimos a que cada plataforma tiene su propio lenguaje. Igual que tú no hablas igual eh, para dirigirte a tus familiares que para dirigirte a un cliente. De acuerdo, Hablar Nativo no es más adaptar el lenguaje al entorno en el que nos estamos. En Facebook tienes más texto para poner y en Instagram vas a usar los hashtags para que la gente te encuentre. ¿De acuerdo? Entonces es inteligente aprender esos giros que tiene cada plataforma de bueno para sacarles provecho. Por ejemplo, aprender el sistema de hashtag de Instagram nos dará muchísima visibilidad. ¿De acuerdo? Punto 2. No cuidar la imagen. Bien, esto es un punto que en general parece que no, pero está ahí siempre. Que a nosotros nos guste no quiere decir que a nuestros clientes les guste. Es una tontería como. Dos puntos. Que a mí me guste el rojo no quiere decir que a mis clientes les guste el rojo, ¿de acuerdo? Que a mí me guste poner el árbol de Navidad en medio de la puerta no quiere decir que a mis clientes les estorbe para entrar. Siempre hay que hacer un ejercicio de sinceridad entre lo que a nosotros nos gusta y lo que necesitamos porque les gusta a los clientes, ¿de acuerdo? Siempre tiene que haber un poquito de negociación entre ambas partes y no quedarse la de es que yo quiero, ¿vale? Siempre hay que intentar pensar en el otro lado y luego un problemilla de las redes sociales o del marketing digital es que a veces tendemos a tratar a los clientes a través de las redes sociales como si fueran nuestras familias y nuestros amigos y nunca nunca hay que perder de perspectiva que sí que siguen siendo nuestros clientes aunque el trato sea súper cercano los, con, los conozcamos de toda la vida eh, siempre tenemos que tener esa diferencia en realidad hacia el cliente incluso hacia nosotros mismos de acuerdo de no tratarlos si son colegas de teloría es otro tema, pero mmm, los clientes no son colegas y las redes sociales sin, sin serlo, así que aunque la red social invite mucho a esa relajación, siempre siempre hay que tener por respeto a ellos y a nosotros esa diferenciación, ¿de acuerdo? Porque además a unos les sentará bien y a otros no les sentará bien. Punto 3 de errores, intentar abarcar demasiado, mejor elegir una sola acción, una sola red social o una sola estrategia que ni millón y medio de estrategias y dejarlas todas colgadas al quinto día. Llevar redes sociales, me centro en las redes sociales porque es lo más fácil y lo más directo, pero re llevar redes sociales o hacer muchas cosas resta muchísimo tiempo, sobre todo al principio cuando estamos aprendiendo. Entonces da la sensación de que no podemos con todo, de que no lo podemos abarcar y lo abandonamos. Porque en el fondo decimos, bueno, es que esto a mí no me genera ventas. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Elegimos un solo canal, una sola red social, por ejemplo, y le trabajamos bien. Es mucho mejor tener solamente Facebook y llevarlo al día y llevarlo bien. Y una vez además que nos acostumbramos al sistema, ya no es una carga que tener cinco redes sociales muertas de la co Vale, Entonces, una bien llevada. Y luego, un poco enlazado con el punto dos, evitar el yo creo que. Yo creo que yo pensaba que son las madres y el padre de la perdición. Eh, tenemos que evitar a veces no hay más remedio, pero tenemos que evitar eh, la especulación sobre todo como veíamos que en el entorno digital nos vamos a encontrar si nos buscamos un montón de métricas y un montón de formas de saber qué está pasando realmente y nos evitamos el momento de yo es que pensaba hay error, siempre siempre que podamos basar nuestras decisiones en datos, basar nuestras decisiones en cosas que hemos observado realmente, no es yo pensaba, yo creía ¿Vale? Yo sé que cuesta un montón de trabajo porque lo hacemos constantemente todo el día, pero siempre es mucho mejor pensar de forma mucho más aséptica, un poquito más separada y evitar este momento de yo creo que. ¿De acuerdo? Os he puesto el Google Trends porque es una herramienta que es gratuita de Google para ver las tendencias de palabras, para ver tendencias de búsqueda, que por ejemplo nos podéis dar alguna imagen... Aunque es súper global, nos puede dar una imagen un poco de lo que estamos buscando, de qué tendencias hay, o nos puede incluso ayudar a ver un conjunto general. Vale. Ahora contestamos preguntas, terminamos este bloque. Transformación, resumen. La transformación siempre exige sinceridad en el proceso. Vale, Esto es una cosa que parece eh, que no tiene sentido pero que le pasa a muchísimas empresas. Es normal, una persona que tiene una pyme, una persona que tiene una microempresa, o que es solo un autónomo, ha invertido tantísimas horas y tantísimo esfuerzo en que salga adelante, de acuerdo que es como con los hijos o los familiares, tendemos a ver solo lo bueno y no lo malo. Entonces, incluso, no solo lo bueno y lo malo de nuestra queridísima empresa, sino también lo bueno y lo malo de nosotros mismos. Como la sinceridad y la transformación, en el primer paso no siempre hay que ponerla por escrito, mi consejo de verdad, de verdad es que seáis sinceros con el estado de vuestra empresa o el estado en el que vosotros os encontráis como autónomo y a dónde queréis terminar o cómo queréis continuar. ¿vale? No os, os deis falsas expectativas o eh, cojáis un punto de partida que no es real. La transformación, de verdad, que la mejor forma de iniciarla es ser sinceros en el proceso. Si una cosa no funciona, pues no la hacemos, hacemos otra cosa, no hay que empeñarse. mira es que yo me he abierto Facebook, pero es que esto no funciona. Bueno, pues dejo Facebook, lo cierro o lo traspaso y me voy a Instagram. Voy a empezar a probar con Instagram porque a lo mejor ahí sí está el perfil de, que busco. No pasa nada, pero hay que ser sinceros en ese proceso porque si no perdemos muchísimo tiempo peleando contra una cosa que no nos sirve ¿vale? Vale, antes del punto 3, he visto aquí una pregunta. Ah, una empresa de energías renovables, digamos online... Eh, ¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta. Digamos, una, una persona enfocada a este sector de dentro ¿eh? de la empresa. No me entiendo. ¿Cómo se enfocaría en la empresa de energías renovables? online Zapping way puedes volver a formular la pregunta porque es que de verdad no sé exactamente qué necesitas que, que responda vale, mientras vemos la reformulación de la pregunta pasamos a la tercera y última parte vamos a hacerla rapidillo eh, bueno, ejemplos de empresas de todos sitios, ¿vale? Empresas pequeñas, una no tan pequeña, pero pequeñas en general. Bien, lo primero que me llamó la atención es que cuando estaba haciendo la presentación me encontré con este anuncio de Justit. Es decir, chicos, la transformación digital ha empezado y lo suyo es que nos subamos todos al carro. Porque imagina, es que este anuncio es del, hoy estamos a miércoles, este anuncio es del sábado. ¿De acuerdo? Imaginaos en qué punto estamos y lo que hay que ponerse las pilas. Os lo dejo para que reflexionéis sobre el tema. Vale, una empresa. Esta empresa está en un barrio de Málaga, es de Moda y Complementos y tiene venta online, que no tienda online, que decíamos, ¿os acordáis al principio de la presentación que decíamos no siempre hace falta una tienda online? ¿De acuerdo? Ellos no tienen, venden online a través de, de mensaje privado y de citas privadas. Ellos son una pequeña tienda del barrio de ropa y complementos. Nada más. De acuerdo? De hecho, son una muchacha y otra chica que tiene. No más. Y tiene 2.600 seguidores. Eso es una barbaridad. Porque es una empresa, os lo digo, es una tienda de ropa. Pequeñita. Pues ellos han decidido que no solo se van a contentar con la gente que pasa por la calle y entra dentro de, de su tienda, sino que han decidido ampliar a todo el mundo y facilitar a todo el mundo. Así que a través de su Instagram llevan prácticamente todo su negocio. ¿Qué cosas hacen? Pues como veis, bueno ya veis el perfil de ropa que, que hay. Eh, tienen sus su Insta Stories, se lo tienen todo súper organizadito, donde si veis viene creada por venta online o privada y te especifica el canal, que es WhatsApp, eh, donde están. ¿Cómo consiguen, por ejemplo? Ellos tienen un stock muy pequeñito, eh, se ve muy rápido cuando miras los comentarios, a lo mejor tienen cinco prendas de cada y la que no se dé prisa se queda sin prenda. Eso genera que la gente siempre esté muy pendiente, porque la selección de ropa es bastante agradable. Entonces la gente está muy pendiente porque el stock es pequeño. Si te gusta la camiseta, más te vale moverte y no pensártelo mucho. ¿Cómo llegan a la gente? Eh, pues a través de estar constantemente en Instagram, midiendo muy bien lo que dicen y cómo lo dicen, para no saturar lo que teníamos antes de no empachar a la gente con publicidad, eh, organizar sorteos, hacen directos, eh, por ejemplo, eso ahora, cambio de armario, o por ejemplo, la cuarentena es ¿qué me pongo para trabajar online? ¿Qué me pongo de nuestra tienda? ¿Qué te pondrías eh, para una videoconferencia? ¿De acuerdo? ¿Cómo se atiende el crecimiento exponencial de clientes? Con rapidez y gente. <risa> Cuando se crecen los clientes exponencialmente, tenemos que meter básicamente, hay que meter personal, que nos descargue un poco de las tareas. Sin saber un poco más del tema, es difícil. Lo normal sería que si. ¿Cómo se atiende? El crecimiento exponencial. O sea, cuando hay más clientes, de repente. O para crear nuevos clientes, exactamente. ¿Te rías? Claro, es que la pregunta era fácil. O a lo mejor no te referías a eso. ¿Sigo, vale? Es verdad que a veces hay un crecimiento exponencial de clientes, pero no podemos asumir el gasto de una persona más. Así que básicamente, por ejemplo, aquí sí nos puede ayudar un montón la transformación digital, porque si tenemos un buen sistema de facturación y un buen sistema de ventas, podemos ir ordenando los clientes. ¿De acuerdo? O sea, un poco de, de, de sistema. Y si hay mucha saturación, pues bueno, hacer entender a los clientes que la cosa va a ir un poco más lenta. Pues en realidad, si llegas al punto, al punto de verdad de no poder satisfacer la demanda, realmente meter a una persona más es una buena opción, por lo menos aunque sea un trozo. O bien, revisas tu sistema de ventas para ver si puedes agilizar algún tipo de, de proceso, efectivamente, eh, si puedes agilizar algún tipo de proceso a través de CRMs, a través de RPS. Eh, a través de un canal online para organizar los pedidos de llegada y de salida ahí sí tendrías que ver un poco eh, en qué punto estás y si te merece la pena en ese momento de pico ponerte a implementar cosas ¿vale? nuevas o lo más básico que es contratar algo. pero por ejemplo una, un pico de clientes si tú tienes un buen sistema digamos, de gestión interna que te ayude a organizar los pedidos te va a ayudar un montón con ese momento de saturación de, ostras, qué cantidad de pedidos no doy abasto, ¿vale? Vale, seguimos con The Closet. Eh, ¿Qué más cosas tiene? Pues, por ejemplo, la de arreglada casual, es durante la cuarentena, en plan, ¿de qué preferís? Bueno, jugaba un poco con la clientela eh, para que la gente, pues, no se aburriera. Y luego a la derecha veis los pedidos, pues, <risa> hablando de saturación de clientes, eh, bueno, la foto es más grande, pero los pedidos llegan hasta el fondo del pasillo de su casa, por lo que se ve. ¿Por qué? Porque en la cuarentena normalmente tenías que ir a recoger el pedido a tienda o tenía un coste. Pero en la cuarentena decidieron asumirlo ellas y eh, todos los pedidos se mandaban a casa, ya está. Por eso decíamos que la, la bajada de precios del de sistema de logística y de envío ha ayudado un montón a este tipo de ventas. Y ellas, por ejemplo, lo que decíamos, no tienen tienda online. Todo lo hacen como lo estáis viendo. Otro sitio. Este es de Granada. Es una panadería de alimentación ecológica. ¿vale? Se llama EcoEco. Ah, no, vale. eh, tiene también 2.184 seguidores, que es una tela, que es una panaderita. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es este pequeño hándicap que tiene esta panadería o en qué se diferencia? Ellos son una panadería ecológica, sobre todo eh, hacen muchas cosas, como veis, que si trigos saracenos, que si especialidades de distintos sitios, tienen, hacen dulces específicos por temporadas y, y tienen dulces que son súper específicos, pero a ser una panadería pequeña hacen una sola tirada en una tarde, no es como que les llega un camión cada 10 minutos. Así que, ¿cómo utilizan la red social o cómo venden todo el sector que además es perecedero? Puedes dando caña en las redes en plan de, oye, nuestros maravillosos fósquitos están aquí. O vienes antes de las 5 o te has quedado sin ellos. O por lo menos, si quieres, resérvalos online. Ok, vale, pues terminamos y vemos esto. ¿Vale, Zapingway? ¿Qué pequeño handicap o no? Eh, tienen eh, ellos como paradería, tienen mucho pan ecológico, eh, tienen mucha zona de producto vegano y eso es algo nuevo. Tienes que enseñar a la gente qué significa y acercar ese producto que es nuevo, acercarlo a la gente, los que son veganos o los que están interesados, ya están ahí. Lo que ellos quieren es sumar más gente para vender su propio producto. ¿Cómo hacemos esto en el caso, por ejemplo, del tema ecológico? Pues Hacen cursos, elaboración de panes sin, eh, de pasa, de masa madre y sin gluten, por ejemplo, para el tema de los celíacos, que es súper importante y súper difícil. Eh, y, por ejemplo, para el tema de las cosas veganas, pues hacen degustaciones. Yo a lo mejor, como el de vegano que está hecho con ingredientes diferentes, pues echo para atrás. ¿Cómo consigo que ese que se echa para atrás se acerque de nuevo a mi tienda? Pues le ofrezco muestras gratis, que eso en general no falla. Así que, Acércate a la tienda, conoce los productos nuevos y degusta los gratis. Saltamos esa barrera de reticencia hacia, hacia lo nuevo, hacia un sabor diferente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Eh, esta se llama 9 meses y este de Motril, Granada. ¿De acuerdo? Son artículos para bebés en general. Eh, tienen también bastantes seguidores, pese a que tampoco llevan tantísimo tiempo. Como veis, lo tienen súper organizado y ellas lo que han hecho es personalizar mucho el canal. Salen haciendo muchas entrevistas, explicando muchas cosas. Eh, tienen muy organizada lo que es eh, la zona, si veis, de, de Insta Stories, vale, para que puedas acceder rápidamente a la información. Y sobre todo lo han personalizado mucho. Es decir, tú no vas a nueve meses. Tú vas a hablar con Lidia. Tú vas a hablar con, ¿de acuerdo? Eh, no vas, lo que decíamos... No vas a una tienda cualquiera o a cualquier sitio de internet. Tú vas a nueve meses a hablar con Lidia porque te hace falta algo. Y eso es la personalización que han conseguido ellas en el canal. Como veis, pues, ¿qué cosas interesantes dan como servicio? Pues lo que veíamos, yo no me voy a disfrazar a la tienda porque a lo mejor no tengo tiempo. Así que voy a mostrarte yo, como responsable de la tienda, voy a mostrarte lo que tengo. No solo en fotos, sino con ejemplos. ¿Veis la foto de que está enseñando el carro...? Eh, así vemos el tamaño, vemos la distribución, cómo se mueve, fotos de ofertas, fotos del personal, ¿vale? Entonces, vamos acercando un poquito esa tienda que está lejos y que, bueno, no es tan personal y vamos haciendo cada vez más personal. Una gran manera que, por ejemplo, es, ocurre con los artículos que son montables y desmontables, en este caso con los temas de bebés, es, por ejemplo, cómo se monta y se desmonta un carro. Ostras, yo ahora que tengo, necesito un carro. Y era, vale, voy a ir a cinco tiendas, a ver cinco marcas diferentes para ver cuál, cómo se monta y cómo se desmonta para ver si entra en mi coche. Qué pereza. ¿Cómo lo solucionan ellas? Pues no importa, te pongo un vídeo en vivo e indirecto, nada no el vídeo random del fabricante. Yo te hago el vídeo. Te monto un vídeo en vivo e indirecto para que tú veas cómo se arma y cómo se desarma y qué tamaño tiene. Hala, me he ahorrado una vuelta a una tienda que me encanta, me ha gustado y además se ha visto cómo funciona, así que seguramente iré a esa tienda a por él. Otra cosa, pues charlas, por ejemplo, en este caso, sistemas de retención y seguridad infantil. Nos preocupamos por ti, no solo queremos venderte, nos estamos preocupando por ti, en este caso, por una cosa tan importante como puede ser la seguridad infantil. Hola, hola. Un momento, que leo el chat. <ríe> Ah, vale, que estáis hablando entre vosotros. Ok. Vale. También es importante, bueno, pues comunicar los cambios internos. Eh, como todas las empresas, sobre todo aquellas que atienden al cliente, han tenido que implementar muchísimas novedades en el trato, en la disposición de las tiendas y muchísimas pequeñas cositas que han alterado su día a día. Bueno, pues ellas en nueve meses lo que han hecho es contárnoslo. Eh, pues, los cambios que han hecho, porque tú, uff, y además con niños pequeños, y en general, quien va a comprar un carro de bebé de primeros meses, no lleva el niño, es que está embarazada, eso es un grupo de riesgo. Así que, ¿qué hago? Pues no hace falta que vengas a la tienda, yo te lo solucione. O, si quieres venir, todo esto es lo que hacemos por ti, por tu seguridad y por la nuestra propia. Y han ido contando cuáles son todas las medidas que han implementado, que no han sido pocas. Vale, aquí los podéis ver, cómo han vuelto a pintar, han limpiado, retirado alfombras, la separación entre productos, un montón de cosas. ¿vale? Todo esto genera lo que decíamos, cercanía, ese tú a tú que se busca siempre en la relación con el cliente. vale Este es el cliente que os decía, que a lo mejor no es tan pequeño como los que hemos visto antes. Ellos son un restaurante que tiene muchísimos años, que es el Faro de Cádiz, y este lo he puesto para que veáis cómo un negocio que es súper tradicional, que podría no haber cambiado desde que era una fonda hace 800 años, ¿vale? Como un restaurante muy tradicional, que sigue siendo muy tradicional y que esa es la, lo que quiere transmitir, ¿de acuerdo? A ese sabor auténtico, ese sabor maravilloso de, de productos de marisquería del mar de Cádiz, ¿vale? Pues os lo he traído para que veáis cómo un restaurante así va junto, de la mano la tradición y cómo transmite esa tradición a través de el entorno digital y de esa transformación digital que hablábamos. ¿vale? Ellos están en Tadis, eso es un restaurante de marisquería tradicional, como verás, tienen un montón de gente que les sigue, no me extraña. Y, por ejemplo, os he dejado una de las últimas publicaciones que han hecho que comentan que abren el viernes. No se la he puesto porque comenten que hablen el viernes, sino por la forma en la que lo han escrito. ¿vale? te dice, no solo abrimos el viernes, sino que hemos estado estos días pensando en vosotros, nuestros clientes, y hemos estado elaborando y renovando ilusiones, queremos que disfrutes y sabemos cómo. ¿Reservas? Aquí tienes. ¿Por teléfono? Aquí tienes. de acuerdo Entonces, hemos generado en un sencillísimo post de Facebook, una cercanía con el cliente, un hecho de, hey, pensamos en ti, aquí nos tienes. Y eso es una forma de comunicación muy inteligente. Por ejemplo, ellos son otros de los que se han adaptado en el tema del de takeaway, ¿vale? Pero no solo te cuento, también cuenta la forma en la que lo cuento y por eso se traído este ejemplo, que me parece fantástico, genial y súper trabajado. Que te, no es, ven, para a llevar, no. Te preguntan, hey, tienes una cita, tienes un reencuentro, algo especial. Puedes venir a comprar comida, la misma que hubieras venido a celebrar en nuestro restaurante, pues la puedes tener la comodidad de casa. Y eso es una forma de girar la información para que sea el cliente el que se sienta atendido y mimado. También es verdad que ellos no paran, están siempre que pueden, eh, hacen encuentros con otros chefs, eh, en los medios, participan mucho en la comunidad de Cádiz, ¿vale? Siempre están un poquito en el candelero, que eso siempre que tengamos oportunidad es muy interesante para nuestra empresa. Otros dos ejemplos del tema que aunque tienen 10.000 seguidores y obviamente no les hace falta ningún cliente más, no dudan en seguir buscando, por ejemplo, con sorteos. ¿Vale? O generando campañas de intriga. A veces no nos hace falta un anuncio en televisión. Fijaros qué forma más sencilla y original de presentar un nuevo plato. Lo han emborronado. Y así te dicen, ostras, es un nuevo plato, ¿qué será? Ah, Tendrás que venir a verlo. Y así generan una campaña de intriga súper chula, con una sola foto que se puede hacer hoy en día desde un móvil y alterarla desde cualquier aplicación del móvil. Vale, más cositas. Última, creo. Eh, una librería de Valverde del Camino, Huelva. He dejado la portada porque aquellos que lleváis Facebook eh, cometéis siempre un pequeño, pequeño error y lo he querido poner para hacer un inciso y que no se me olvide comentarlo. Cuando hacéis Facebook y ponéis la publicación fijada arriba, podéis verlo perfectamente en esta diapositiva, si la ampliáis, eh, hay que acordarse de despublicarla, porque si no, si fijamos una diapositiva arriba, que además aparece la fecha, va a parecer que no actualizamos el canal cuando no es cierto. ¿vale? Entonces, cuando fijamos una publicación, cuando ya no nos hace falta, hay que acordarse de desfijarla. Esto lo he dejado anotado porque eh, aquí parece que Facebook lleva sin actualizar desde el 19 de marzo, pero eso es mentira, solo es la primera publicación que está fija. Y luego ya continúa con el timeline general, que como veis es del día siguiente. Vale, Esto es lo que os comentaba desde el principio, la relación con el cliente. Pues es mucho más fácil preguntarle directamente a la librería Anabel: eh, Hey, tienes esto, lo puedes guardar y en cinco minutos, por un chat, has resuelto una compra. Yo te lo guardo, tengo una venta asegurada y el cliente se va súper feliz y súper contento. ¿Qué ha costado? Cinco segundos de chat en Facebook. Ya está. O, por ejemplo, una cosa que dices, las librerías tradicionales. Tiene muchas dificultades para llegar al público, pero basta con ponerse a pesar un poco. Lo que decíamos, ¿dónde está mi cliente? ¿En Facebook? Pues a Facebook, vamos. ¿Cómo le llevo un libro que acaba de llegar a mi librería si ese cliente no lo está viendo? Bueno, pues el que veis a la derecha eh, es la dueña de la librería contando un poco la sinopsis de lo que va. Sí, después nos ha llegado este libro, va de esto, seguro que os interesa, lee un cachito de la sinopsis, te quedas con la intriga. Y te dice, si lo quieres, resérvalo, cómpralo o venga por él Y luego, por ejemplo, en el tema, igual, en el tema de la mochila de la muchacha que ha llegado para el comienzo del curso. ¡Ey, tenemos esta mochila! Mira lo que hace. Es un vídeo demostrativo porque, bueno, en este caso la mochila tiene luces, ¿vale? Y ya está. He enseñado el producto. Mis... ¿Cómo era? 1.300 seguidores lo han visto y quien quiera reservar, pues me mandará un privado o se acercará a la tienda. Y ya está. <risa> Hemos terminado un pelín más tarde, pero aquí estamos. Así que, turno de preguntas para quien quiera. ¿Qué cositas queréis preguntarnos? A ver, mientras que pensáis alguna pregunta, yo me he hecho una chuleta con cosillas que a lo mejor no iban en la presentación, pero son típicas, típicas del día a día. ¿vale? Por ejemplo, todo esto que hemos visto, la transformación digital famosa, se puede aplicar a cualquier PyME, se puede aplicar a cualquier entorno. Seas autónomo, seas una micropyme o seas una PyME del sector que sea. La ventaja de todas estas herramientas, es que no tienen un sector definido, podemos aplicarlas y usarlas un poco eh, a nuestra consideración. WhatsApp es neutro, Dependerá de cómo lo usemos o cómo dejemos de usarla, ¿de acuerdo? Vale, eh, la presentación, algunos me habéis preguntado si la pasáis eh, la presentación, si lo pedís por, por email os la pasan, ¿de acuerdo? Vale. Eh, ¿Queremos una agencia externa? Esto es una gran pregunta, esto es como le da la tienda. Pues a veces podremos, a veces no y a veces cuando podemos nos preguntamos ¿realmente necesito gastarme ese dinero? Pues la respuesta es un equilibrio entre el presupuesto y también el tiempo. pensar que el experto, bueno una agencia de marketing o de cualquier otro tema, el experto ya tiene las herramientas y va a hacerlo de forma directa, con lo cual nosotros... Eh, no tendremos que aprender todo ese proceso y eh, lo harán profesionales. Así que básicamente depende un poco de cuánto, qué vale más, el tiempo que yo invierto en aprender o el dinero que invierto en una agencia externa. Da igual que sea un RP, da igual que estemos hablando de marketing, siempre va a depender de ese pequeño equilibrio entre cuánto tardo yo en aprenderlo, implementarlo y luego llevarlo día a día, con respecto a cuánto me cuesta desligarme de ese proceso. Que consta que en realidad la presentación ha acabado, que esto es turno de preguntas, ¿vale? ¿Qué más? El sistema. Ni volvernos locos comprando la última super tecnología. que se nos va a quedar obsoleta en seis meses, ni tampoco ir a paso de tortuguita y anclarnos todavía en el siglo pasado. ¿Vale? Siempre la transformación digital, en la medida de lo posible, tiene que seguir una recta, ¿de acuerdo? Constante, siempre aumentando y siempre al día. Pero tampoco hay que volverse ni loco por arriba ni loco por abajo. ¿Vale? Otras cosas que tenemos en la lista. Vale. Mm, cositas. Si decidimos que vamos a tener redes sociales, eh, mucha gente encarga la gestión de, de las redes sociales a personas del entorno o a, a chales jóvenes, y eso está genial. Pero cuando hacemos esas cosas siempre hay que echarles un ojo, ¿vale? Porque la persona, sobre todo si nos lo hacen gratis, la persona que lo hace, pues bueno, pues en el fondo o no tiene formación o no tiene el tiempo suficiente. Entonces, aunque es un recurso que es más barato, tener a alguien que no, que bueno, que lo hace por aprender o que lo hace porque bueno, es nuestro sobrino y nos echa una mano, ¿vale? Pero siempre que hacemos ese tipo de cosas siempre hay que estar un poquito pendiente, ¿vale? Para que eh, ese esfuerzo que esa persona está haciendo y esa delegación que nosotros estamos haciendo tenga un sentido y tenga también un contrapunto positivo para la empresa y para la persona que está atendiendo, ¿vale? Es decir, está si esa opción pues es la que se ha elegido, dejársela a una persona que a lo mejor es más inexperta o demás, pero siempre hay que echar un vistacillo, ¿vale? No lo dejáis al, a la la buena del señor, que luego pasan cosas. Vale, ya se os han puesto en el chat, os han puesto el mail de la solicitud, ¿vale? Y luego, muchas veces, cuando uno entra en el tema de la marketing digital y la transformación digital, un problema que suele surgir es la esclavitud de la atención al cliente. De repente tenemos un WhatsApp, tenemos redes sociales, eh, tenemos un formulario, tenemos un mail, y todo eso nos agobia eh, porque no hemos aprendido a gestionarlo. Vale, es Atención al cliente, pero no hay que ser esclavo del cliente. Hay que fijar unas horas, hay que fijar un sistema... Y Parece que no, pero eso nos ayuda a nosotros a tener una vida saludable y también ayuda al cliente a saber cuándo estamos y cuándo no. Es mucho mejor fijar unos horarios y fijar un sistema estable que andar un poco a lo loco contestando a las dos de la mañana un mail. ¿vale? Es bueno, sano para ambas partes, que el tema de atención al cliente, cuando se implementan muchas de estas herramientas, esté dentro de unos horarios y de un sistema coherente y práctico, tanto para el que lo recibe como para nosotros que lo llevamos a cabo. No hay que contestar a las 5 de la mañana porque eso no es vida. ¿vale? Y tampoco enseñamos bien al cliente, que hay veces que hay que enseñarlo. Es decir, bueno, el cliente tiene que estar seguro de que yo le voy a responder a la derecha dentro de este horario, de 9 a 7, de 9 a 2. Igual nosotros. ¿Vale? Un ejercicio para nosotros y para los clientes. Efectivamente, el Zoho CRM sirve para trabajar en la nube. Sí, correcto, es un buen CRM. Y es verdad que es, eso es lo que os comentaba antes, hay CRMs y ERPs que tienen secciones gratuitas que están muy bien. Vale, Cristina Zamora que ha preguntado qué se podría comentar. Y efectivamente, Ángel Gutiérrez ha comentado eh, ese, el molecular y el ZOJO, que son buenos. Pero bueno, bueno chicos, si no hay ninguna pregunta con respecto a lo que hemos estado viendo, damos por finalizado este webinar. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y que le saquéis partido, ¿de acuerdo? Y que cuando los que lo pidáis, os echéis un vistazo, os sea útil. Así que, saludos y chao.